Hola, soy Doya Rubia. soy de Turmendi, un pueblo muy pequeño de Navarra, pero actualmente estoy residiendo en Estados Unidos. Llevo aquí dos meses y medio, pero me voy a quedar hasta un año, ya que estoy trabajando como per para una agencia, y creo que lo que más valoro de este trabajo es que tus jefes son los padres de la casa, entonces creo que puedes tener un horario muy flexible si lo hablas con ellos y aún así echo mucho de menos Navarra y sobre todo sus fiestas y el ambiente que se genera en ellas y también aparte de eso el jamón serrano y la tortilla de patata. Artene.